fabricación de bloques para frenos. Duroline ofrece el innovador proceso WAVE, tecnología exclusiva en la fabricación con diferentes densidades en el mismo revestimiento, incrementando la durabilidad de los bloques de frenos. Con máquinas y equipos de alta tecnología aliado a un equipo capacitado con red comercial y técnica. Mercados exigentes que ya aprobaran la calidad de la línea de productos Duroline. Alta performance en materiales de fricción.